Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga hermanos y hermanas en esta tarde. Denle aplausos a Jesús, amén. Porque Él es bueno, Él es fiel, maravilloso con cada uno de nosotros. Quiero invitarle que use su palmita, amén. Acompáñenos en este bonito ritmo, este sabor inconfundible, amén. Somos el ministerio, orquesta de visión. Y nos sentimos muy contentos, muy honrados De estar acá con todos ustedes, amén ¿Quiere cantar con nosotros esta tarde? ¿Quiere cantar con nosotros? ¿Qué tal si se pone de pie, amén? Póngase de pie Vamos a glorificar el nombre del Señor con todo el corazón Porque Él es bueno Él es fiel con cada uno de nosotros Esta alabanza que cantamos dice de esta manera Abre un piso, Jesucristo oh Cristo. Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, Señor. Ay, yo quiero verte. Y yo quiero verte. Y contemplar, diga. Y contemplar. Santo, santo, diga santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, ay yo quiero ver. Conmigo. contigo! Bien. Y hasta el día de hoy nos has guardado papá tomar su lugar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde a ver, al meditar Dios mío, y en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama. agradecimiento de mi alma para ti cambiaste tu mi vida y me diste esperanzas y desde aquel momento Sublime Que al correr de los años Han sido cual la fuente De mi felicidad Cante conmigo, dice Agradecimiento Gracias Señor, por la vida, por la vida de nuestro hermano Daniel Ramírez, Padre. Bendícele Señor, síguele prosperando, síguele ayudando, papá, y que sea siempre tu presencia en su vida, que sea siempre tu Espíritu Santo en su corazón, Señor. Dios sonido y en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama. De mi alma para ti cambiaste tú mi vida y me diste esperanza y desde aquel momento Tú a la fuente de mi felicidad Y me ayudas a cantar esta tarde, amén Fuerte aplausos al Señor esta tarde, amén Y con esta alabanza le hemos dicho al Señor Gracias, gracias Señor por la vida de nuestro hermano Dani, amén Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cante conmigo esta tarde, sangre que me da la paz, sangre que me puso. Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Dele fuertes aplausos a Jesús Y cantamos con todo nuestro corazón Acompáñeme con su manita, me Use sus palmas esta tarde Porque estamos uniendo nuestro corazón Para cantarle al Rey Para alabar a Jesús Pero su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento Por mi amado, mi amado padre quería mi salvar Dante conmigo dice: Sangre que me da la mano, Sangre que me purifica, Sangre que me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 Y desviado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más acuciado y afligido Hasta la muerte Abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al caldario Y del caldario La sangre de Jesús Sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Amén.